Hola amigos a un nuevo Enta y esta vez es Getaste sin censura aunque se esfuerza mucho, la adorable oficinista Moe mete la pata en sus obligaciones más de lo que quisiera. Lo haría mucho mejor si se dedicara más a trabajar y menos a jugar con el mobiliario de la oficina, pero no sería tan divertido. Nana está tan guapa en su uniforme de doncella que es fácil saber por qué todos quieren echarle el guante y cuando la dominante Mai se acostumbre a ser su ama, descubrirá el placer de la humillación. Una pizca te dejará queriendo más así que obedece a tus dientes.